Hoy es el día 29 desde que comencé la huelga de hambre aquí en Sol. Soy Fran, tengo 22 años y llevo casi una semana en, en la huelga de hambre. Eh, bueno, este va a ser mi viejísimo segundo, 22 días de la huelga de hambre. Pues estamos aquí para denunciar la situación que estamos viviendo en España y en todo el mundo un sistema que nos pisotea, nos oprime, nos quita nuestros derechos y nuestra vida. Eh, se puede ver desde diferentes puntos de vista o en medidas concretas, pero básicamente también es por una democracia real, participativa, donde el pueblo que realmente es soberano eh, tenga el poder, o sea, se haga, se haga honor a la palabra democracia, ¿no? que realmente... Implica el poder del pueblo, de la ciudadanía, que podamos decidir sobre las cuestiones que nos, que nos afectan, que nos importan. Eh, hay que cambiar todo el sistema, toda la estructura, porque ahora mismo este es un sistema que aboga por hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Podemos verlo a través de los desahucios, que es una, es una tragedia, que los bancos están echando de sus casas a más de 500 familias todos los días. Estos mismos bancos que ganan millones y se los quedan y cuando pierden los tenemos que pagar todos. Se rescatan bancos en lugar de a personas, esto no puede ser. Podemos hablar de todo tipo de recortes, en sanidad, en educación. Tenemos un compañero, Juanma, que ayer dejó la huelga de hambre porque su abuela falleció hace tres días y falleció por lo, porque no había medios en el hospital. Fue en un hospital aquí en Madrid que estaban desmantelando por el, digamos, por el proceso este de privatización que están llevando a cabo y es que no hubo medios, estuvo una, una hora sin que la atendieran y se murió. O sea, y esto no es un caso aislado, esto está pasando mucho, hay víctimas de, este, de estas políticas, eh, también mucha gente que se está suicidando cuando van a ser desahuciados. Es una situación muy compleja, muy, muy complicada. y gente que está pasando hambre, sí, o sea, realmente gente que está pasando hambre en este país. Están cada día pisándonos, se están riendo de nosotros, nos mienten y parece que tenemos que asumirlo como si fuera normal. Y no es normal. Decidí unirme a la huelga porque vi que eran las únicas personas que realmente estaban defendiendo los derechos sociales y me pareció de gente bastante noble porque hay pocas personas que se preocupen por la gente como ellos lo están haciendo y creo que eso es algo muy importante y un ejemplo a seguir. Realmente creo en esta lucha, creo que los derechos humanos es algo que... ...que tenemos todos el derecho a una vivienda... ...hay cantidad de gente que se está quedando... No, ...no solo sin vivienda sino sin posibilidad de alimentar... ...como corresponde a sus hijos... ...y creo que es algo que nos, nos concierne a todos... ...al fin y al cabo eh, pueden ser nuestros vecinos... ...nuestros tíos, nuestros primos o nuestros familiares... ...quien sea quien sea, incluso nuestros amigos... ...la cantidad de gente que se está teniendo que ir a buscar... ...un trabajo digno, una posibilidad de futuro... Eh, ...es responsabilidad de todos... Al fin y al cabo eh, todos somos personas y si no compartimos ese amor como personas eh, no vamos a llegar a ningún lado y el único camino creo que es la lucha. Nuestra generación la verdad que estamos en un momento, no tenemos futuro, no, tenemos, no hay trabajo, más del 50% de, de nosotros no tiene empleo, creo que es del 56, bueno, no sé exactamente, eh, estamos muchos bien, muy bien preparados pero no tenemos salidas, no tenemos eh, futuro en este país y sobre los ninis pues por ejemplo lo que decía siempre, o sea no es una ensorra estar, estar en paro, lo que, es una, lo que es algo que no debe pero no está bien es estar quieto, es estar en una situación en la que ves que no tienes futuro que se han comido tu pan y, y quedarte tranquilo sin hacer, sin hacer nada, sin reaccionar o sea, eh, hay mucha juventud que, que están eh, aborregados, atontados, mirando siempre eh, fiesta, fútbol eh, ...sexo, drogas... ...de qué cojones estamos hablando, es tu futuro... ...lo que tu futuro y el de tus hijos el que está en juego... O sea, ...y tú estás pensando en chorradas, estás pensando en tonterías... ...y, y estás viendo la televisión, programas basura que, que, que, no, que no fomentan... ...un espíritu crítico y, y, que, y que, que te cuestiones y valores las cosas... ...sino que estás ahí tontado con chorradas, con estupidez... ...que no van a ningún sitio... ...mucha gente que está, que está así, mucha de la gente joven es muy triste... ...también... ...y es un llamamiento también tal vez a ellos, gente joven... ...que es que somos nosotros los que también tenemos que levantarnos... ...y luchar por, por esto, tenemos fuerza para hacerlo y no... ...han hecho mucho trabajo los medios también, sobre todo con la gente joven... ...para tenerla muy en su mundo, en sus historias... ...y... Digo, ...no estoy criminalizando tampoco, yo me gusta jugar a fútbol... ...y... ...y a, alguna vez han salido de fiesta, es algo de fiesta, es normal... ...pero o sea, es la actitud de por favor señores, vamos a plantar caras... ...vamos a luchar... Eh, no puede ser, pues no puede ser, no puede ser que estemos pensando en tonterías mayúsculas cuando nuestro futuro está en juego, cuando no tenemos futuro, cuando, cuando estamos viendo que, que nos están quitando todo, que se están riendo de nosotros y no hacemos nada, no puede ser. No vale de nada quejarse en el bar, quejarse en el sofá de casa, no vale de nada dar a un me gusta o un, eh, un comentario que guay, eh, os apoyo. O sea, ...creo que responsabilidad de todos... ...tomar conciencia primero de esta situación... ...cambiando nosotros mismos podremos cambiarla... ...podremos cambiar... ...podremos cambiar todo... ...pero empezando por cambiarnos a nosotros mismos... ...es un trabajo de conciencia, de concienciación... Poco, ...poco a poco, muy lento, iremos viendo a ver... ...pero todavía queda mucho... Eh, ...pienso que la gran mayoría de este país y que me perdonen... ...somos o son borregos que llevan una zanahoria por delante... ...y que no son conscientes ni de quiénes son... ...ni de en qué sistema vivimos, en qué mundo vivimos... ...ni de cómo funcionan las cosas... ...simplemente no han sido educados para pensar... ...asumen y aceptan todo lo que les dicen... ...en los medios de comunicación y viva... ...y qué feliz soy, voy a comprar, es que soy feliz... ...y mira el árbol de Navidad, oh qué bonito, ahora vámonos todos ah, ...somos muy felices todos, vamos a comprar... ...y no somos realmente conscientes de lo que está pasando... ...de lo que nos están haciendo y no luchamos por ello... Es muy triste, la verdad. Un día que fuimos a apoyar a, con los yayoflautas, el teo, cuando fue la huelga de la educación, estuvimos ahí, estaban las cámaras y nos grabaron, nos entrevistaron, nos dijeron que íbamos a que era para salir en las noticias, pero en las noticias salió... El lugar donde estábamos, la gente que había, pero nuestra entrevista no, no salió. Y esto ha pasado ya varias veces y sabemos que no les permiten publicar nada, nada de esto. Y lo van a decir con muchas palabras o van a intentar decir, no, eso, pero es verdad, o sea esto es real. O sea, no quieren ni, ni, ni pueden publicar nada de lo que, de lo que estamos haciendo. ...existe la censura y existe el... ...quiero que la gente escuche esto pero que no escuche esto... ...y quiero que la gente escuche esto pero además de esta forma... ...ya lo que ha pasado le doy mi punto de perspectiva... ...y hacen que la gente se crea... ...y asuma por verdad cosas que no son ciertas... ...pero como la gente no... no ...su espíritu crítico es como que está enterrado bajo tierra... ...muy a varios metros bajo tierra... ...no se cuestionan, no se plantean las cosas... ...y lo aceptan y lo asumen y punto... ...y la gente está manipulada... ...y en una sociedad que no... ...que, que la gente no está educada... Eh, ...la democracia tampoco como tal no, no vale de nada... ...porque la mayoría puede estar muy equivocada... ...y de hecho eso lo hemos visto aquí con... ...con la mayoría de Mariano Rajoy... ...que bueno, se puede matizar también porque no es mayoría... ...fueron más las personas que se abstuvieron... ...que las personas que han votado a Rajoy... ...es otra verdad que no cuentan. El tema este de las becas Erasmus... Eh, ...que ahora ha hablado de lo BERT y todo esto... ...pues bueno, es otro, otro granito más... ...dentro de su historia de recortes y, y burlas hacia la ciudadanía... ...sobre todo de esto me queda la sensación que, o sea, de, de ver que... ...como lo dijeron algunos medios de comunicación... No, no daban la noticia cuando salió al principio de BERT ha recortado tanto dinero para la para gente de Erasmus y tal, no lo vendían como BERT ha garantizado que la, las clases más bajas van a poder acceder a la beca de Erasmus, o sea, no sé, es como, como los medios de comunicación manipulan y hacen que la gente piense cosas que no son ciertas. De momento físicamente me encuentro bien, o sea, así que a última hora del día y algunos días especialmente, no sé, me encuentro más cansado, con menos ganas, yo creo que es todo relacionado con mental, no o sea, con mi estado de, de, de ánimo. Y bueno, ahora en estos momentos pues estoy bien y me noto bien físicamente, o sea, no tengo problema de salud y, y bueno, ya también nos están certificando el SAMUR y tal, así que bueno, de momento todo bien. Por ahora me encuentro bien, no, lo único los mareos cuando te levantas deprisa, algún, te estás sentado o estás acostado y te, y te levantas rápido, sí que noto algún mareo, pero vamos, aparte de eso me encuentro bien.